Oye, pues, este, volvemos aquí en La Mosca Bridir y hay un movimiento social aquí porque, eh, nuestro invitado no le tocó agua, entonces, este, parece que nos vamos a ir a la huelga así durísimo y vamos a protestar aquí con unas servilletas, que okay. Un poco de agua, se la puedo cambiar por un mezcal. Exactamente. Hacemos un, un atento llamado aquí a la, a la banda que atiende el lugar para que le den el agua al compañero, pues se está ahogando. <risa> con un garbanzo exactamente estaba comiendo pinole hace ratito aquí sentado y entonces lo trae atorado en el cobote ¿no? este pues a ver maestro tú querías que tienes aquí al lado presenta al invitado como ya habías dicho verdad uh -huh. tenemos Mira, una serie de artistas tenemos a los artistas que plásticos. le venimos manejando hoy a los artistas siguientes que es Manuel Cruz Lazo Luis Alberto este Daniel Teodoro y Iván Contreras bueno pues muy Tenemos bien. el gusto de que nos acompañe en este momento a mi derecha aquí el famosísimo Lazo Luis Alberto, y bueno, ¿quién mejor que él para que nos explique este de qué va esto que están exponiendo aquí en la Galería eh, Macorina? Ponme la mano aquí. Ajá. Bueno, pues ya llegó el agua, así que la guerra se queda suspendida, hasta no, nuevo no. aviso. No. Estaba yo afilando el aguadaño, ¿no? la moruna. ¿no? Y bueno, buenas tardes, no sé... Quisiera empezar con las obras que estamos exponiendo en la exposición colectiva que se llama Local con mis compañeros Daniel Teodoro y e Iván Contreras y pues presento tres piezas muy distintas. Una ilustración muy figurativa que habla un poco de este estados o estados de ánimo que cambian como tu vida, es conversión y continuidad. Otra pieza que hace una... que yo eh, intervengo socialmente, o le llamo como una intervención social, donde eh, intervengo en unas fotografías infantiles que representan a personajes que han sufrido de violencia en el estado de Veracruz. Que casi o, no hay. ¿eh? Casi no, entonces pues son poquitas, ¿no? Pero es es, un es trabajo, como una eh? parte de y una tercera pieza que habla directamente dentro del círculo del arte sobre la muerte de la pintura o los prejuicios que existen sobre este tema no No sé, algo que quieran bueno, si sí, yo tuve oportunidad de, de, de ver algo que venía de allá me di, me di cuenta de estos cuadros que son de fondo blanco y tienes esas fotografías infantiles y para que más o menos la gente entienda un poco ¿no? a ver si puedo ser un poco expresivo en el sentido son fotografías infantiles y tienen una especie de... este de, de, de, de parecieran borrones, pareciera una especie de... no todos obviamente, pero tienen como un contorno, como una, una figura un tanto desfigurada, precisamente quiero de entender por esta situación ¿no? de violencia que ha trastornado incluso su figura. entonces pues bueno es Lo que a mí, como como, como una persona que, que no sabe, pudiera pues, decirse, apreciar el arte, que yo soy cualquiera ser de, de a pie que viene y ve ese tipo de, de información, este gráfica bueno pues puede causarle cierta cierta este, pues emoción encontrada no porque si lo ves como una pieza de arte te imaginas que puede ser cualquier eh, cualquier innovación no pero en realidad tiene un trasfondo que es este que tú dices no a lo mejor este hablar de de, de, de esta modificación en en lo en, en lo en la, en la cara de las personas de esa forma no entonces este tiene algún una particularidad, algún color especial sobre las imágenes que hiciste, vi verdes, vi rojos muy intensos, vi rosados, entonces bueno, si nos quieres hablar algo respecto a eso. Uh, este, Bueno, antes que lo del color, bueno, lo del color eh, es una paleta que yo utilizo, ocupo casi siempre colores bastante llamativos, y por otro lado sí, es el, el mismo campo del arte te permite estas libres interpretaciones, ¿no? Tampoco me interesa como un mensaje explícito y literal, sino que sea un tanto simbólico. En ese sentido, las las piezas o más bien las fotografías infantiles te dan un contexto o un primer índice a donde te vas a dir dirigir y comúnmente pues están asociadas a pues una identificación, ¿no? Que aquí está esta idea de identificación se revierte y entonces los cuerpos o las identidades y las figuras son vedadas o eh, veladas, ¿no? entonces la pintura genera esta suerte de incógnita no pero eh, lo que pretende también a, la, a largo plazo estas piezas es que cada una vaya registrando ciertos hechos en específico por ejemplo en una son cinco fotografías que hace alusión al, al 5 de junio pasado donde eh, hubo una agresión a estudiantes de la universidad, uh -huh. y entonces fueron cinco el número: ¿no? cinco víctimas y cinco identidades transmedidas. Luego hay otra donde son doce, entonces hace alusión a los periodistas, y junto a ese doce hay un, uno, un solitario, ¿no? que sería como el treceavo o el, como un, o el más conocido, ¿no? por así decirlo. Entonces cada uno de estos cuadros, o sea, es como solo una parte, va haciendo un registro, ¿no? a pesar de que es como un tanto simbólico o un tanto no tan explícito como, como bien lo decías, de que lo ves y puedes puedes irte por otro lado ¿no? en la interpretación, pero eh, un poco investigando o interesándote más en la pieza, pues lo que busca es generar este encuentro ¿no? entre algo que se ve y lo que no se ve. Claro, y en cierta forma despertar la curiosidad del, del espectador, ¿no? Por llamarlo de algún modo, de la persona que está interactuando con, con la pieza. Sí, debe ser, debe ser algo raro de repente sentirse atraído por esa transfiguración o esa alteración de los rostros y saber, o tal vez no saber al principio que tiene un trasfondo político, ¿no? Es una transfiguración, ¿no? De los rostros precisamente por, por ese sentido de, de, de la alteración que sufrieron, ¿no? Como parte de la, de esta, colectividad de artistas que se reúnen aquí, eh, tu aportación en ese sentido, por lo menos con estas obras de las que nos estás hablando de, de, de esta cuestión, de, de, de alguna manera manifestarse en contra de lo que está pasando, es una aportación colectiva sobre el arte, porque estamos viendo arte pero estamos también viendo mucho fondo, ¿no? un fondo de lucha, quiero entenderlo así, sobre esto que está pasando. Las otras piezas que tú tienes, este ¿se relacionan con, esa, con esta protesta gráfica de de lo que está pasando en nuestro estado, por lo pronto? Bueno, no, las otras piezas son eh, un poco radicales al mismo tema que estoy manejando. Siempre mi labor como artista va en polos opuestos, ¿no? Por un lado algo, una intervención social y... No sé tampoco si llamarlo de protesta específicamente, porque mi incidencia como artista no hace una protesta como tal, sino solo es una evidencia o es un registro, ¿no? Es como cuando algo cuando un vaso se cae y deja una marca y no necesariamente es bueno o malo, ¿no? Tampoco es un categorizar. Por otro lado, eh, las otras piezas son muy abstractas y entonces hacen alusión a temas completamente distintos, ¿no? Uno es sobre... Eh, hay un tema en en las artes desde el, los años 60 que ronda la pintura y la muerte de la pintura entonces hay un desgaste sobre ese mismo tema que a mí se me hace a veces absurdo y igual de absurdo es la pieza ¿no? porque lo que exhibo son residuos de pinturas que ya utilicé y que en realidad ya no tienen ningún fin y que igual que como se podría decir de la pintura están en muerte o en un estado de putrefacción entonces eh, parte también rescatar eso es Residuos y volverlos también arte, ¿no? Entonces, es como un juego de palabras, ¿no? Entre lo que ya está muerto, lo que no sirve y lo que sirve y lo que se vuelve arte y lo que se vuelve importante dentro de un campo. Y la otra es un dibujo que predomina una intención figurativa y una calidad de línea, o lo que intento es como una cuestión de mmm, contemplación hasta cierto punto. Y que por otro lado también es muy gráfico y muy ilustrativo porque son flores rompiendo un esqueleto, una estructura, pero a partir del pecho, ¿no? Entonces es como una manera de evidenciar un sentimiento muy profundo, por así decirlo. Y ya, o sea, son cosas como que van brincando de un lado a otro, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, el conjunto de obra es lo que me parece como importante, ¿no? O es sea, hacer una relación entre una pieza con otra o por individual, pero siempre es como un una cosa que no puedo catalogar o especificar en un conjunto ¿de alguna, de alguna manera quieres decir que tu, tu estilo está en proceso todavía? o sea, obviamente tienes un estilo el proceso, Ajá. es como el proceso de conjuntar estas cosas, ¿no? estás aprovechando, digamos, el proceso y tienes un estilo este que es tal vez, este, no digo que no lo tengas ya pero está definiéndose o está por definirse, ¿no? en el sentido de que puedes buscar la posibilidad de comunicarte, ¿no? A través de, de, del arte. Por ejemplo, específicamente con esas, esas eh, que tuve la oportunidad de ver más que más, más que tu otra obra, ¿no? Estas eh, fotografías infantiles, ¿no? Eso, eso de, de alguna manera, de alguna manera, este, parece ser que tenemos que ir a, a corte parece comercial, que sí, que pero se queda interesante la plática, vamos, a, vamos a continuar sí, con esa pregunta y regresamos entonces, ¿va? Sí, exacto, sí, vamos bueno, a la bien, pausa, a mientras me traigan más agua, exacto, sí. Mensaje me ah, más papá. agua para seguir este hidratándonos, eso, vámonos. <risa> y bueno, volvemos aquí a la mosca Brigitte, eh, continuamos aquí con con esta charla y a mí como me llama la atención que justo atrás de Miguel está la cabeza de Mimi viéndome este, de una manera muy extraña y la verdad ya me paniqueó así es que ¿La cabeza de quién? De Mimi, de Mimi, personaje Ah, de, sí sí, de la Disney, esp la esposa. Me queda, me queda aquí de frente de cara que de se güey, Sí, mime. cada que se mueve Miguel, así como que se me clavan. eh ¿Eh? carajo. qué, ¿Qué de esa, esa agua lo tenía? Sí, ¿no? Aguita atarantadora Sí, no mames, todavía sigo bajo el efecto de la pastilla Disney. Disney. de Walt Disney, oye pues para darle un poco de forma a la pregunta, fíjate que este te digo que cuando yo venía para acá vi este y me hizo mucho rollo la, la, la, la imagen tan blanca con las fotografías infantiles este, llenas de, de figuras o de líneas bizarras sobre los propios rostros de quien esté ahí, ¿no? entonces la, la idea ahorita se me ocurre preguntarte para tratar de darle un poco de forma a esta pregunta, es que yo supongo que la... Que te decía yo del proceso de, de, tratando de interpretar un poco las tres piezas que, que pude ver en el sentido de cómo te afecta a ti lo social, lo políticamente incorrecto o, lo, o, o, las, o el problema este de seguridad que vivimos todos en el país para que llegues a, a, a plasmar en tu arte eh, esto que hiciste, cómo sucedió eh, esa, esas eh, acciones te jalaron este, tenías en, en, la, en la mente hacer algo eh, en, en contra de eso de manera de protesta aunque tú me mencionaste que tu pintura no es una protesta como tal, lo decía porque vi aquí también en este cuadro este la imagen de Rubén Figueroa, de, perdón de, de, de Rubén Espinosa y este y bueno dije yo, entonces bueno, a lo mejor es una cuestión proporcional para darle sentido a la obra colectiva, ¿no? entonces eh, no sé, eh, a mí me interesaría que comentaras eso, cómo, cómo se dio esta posibilidad de, de, de imprimir en estos rostros esas transfiguraciones eh, sin sí, bueno esta pieza es una consecuencia de una previa pieza que se exhibió en la Galería de Arte Contemporáneo por motivo de la segunda Bienal de Arte de Veracruz la anterior pieza eran 432 fotografías igual intervenidas con el mismo sentido de los desaparecidos que existen y pues la idea en sí de estas dos piezas o las piezas consecutivas que sean porque no, no quiero tampoco ponerme a contar. Eh, van en el sentido de que la violencia o los desaparecidos se vuelve tan grande que pues no podemos conocer 70.000 personas, ¿no? O sea, no ni juntando toda mi familia podríamos con concebir eso, ¿no? Entonces, también parte de lo que reflejan estas piezas pues son un poco esta perturbación que se siente al ver la cantidad de muertos, o supuestos muertos, porque tampoco los he visto, ni, ni hay ninguna eh, investigación a fondo que haya una cuantificación específica de lo que está sucediendo, ¿no? Solo es como una suerte una nube que anda volando por ahí, por el país, sí, pues y que, ajá, ahí, que... y al mismo tiempo estas piezas, eso quieren generar, o eso pretendo que genere una incertidumbre de ver, ¿qué estás viendo? O sea, no estás viendo un rostro estás viendo un, una fotografía infantil que sí designa un rostro, que sí designa una identidad, pero que al mismo tiempo ajá, está velada o transgredida. Eso es eh, como parte de mi producción. O sea, hay una pieza previa y hay un, un como un cuerpo que va teniendo continuidad. Y pues en algún momento sí se vincula un poco con la intervención que hizo Manuel Cruz. Porque bueno, esta la idea de esta sala o de este lugar, es que haya una continuidad entre los tres espacios que están intervenidos, el primero lo hizo Arturo Tempa, el segundo lo hizo un servidor y el tercero lo hizo Manuel Cruz, entonces hay como una suerte de ventana entre una sala y otra, ¿no? Y como el común denominador también en mi obra, no en estas piezas, en otras que tengo, sí hay una incidencia, como decía, como una intervención social o una suerte de intervención social, y... Siempre busco que no se radicalice el mensaje, ¿no? No es decir, el gobierno tiene la culpa, no es decir, la sociedad tiene la culpa, no es decir, nosotros tenemos la culpa, porque en todo caso, nosotros tenemos la culpa por no accionar absolutamente nada y por solo estar de espectadores. En ese sentido, no, no siento, por eso te comentaba, que sea una protesta, ¿no? Es más bien una evidencia, más bien, ¿no? Es como un arte de evidenciar lo, lo que está sucediendo y ya en cierta forma también servirá para que algunas personas se den cuenta que pues esta cantidad de desaparecidos están bueno digamos en la incertidumbre total no son solo números no porque en cierta forma todos tienen algún rostro aunque no lo conozcamos o aunque no esté presente los 70.000 rostros en nuestra vida cotidiana pero están ahí no son simplemente un palito y rayita que la atraviesan ¿no? como como el gobierno nos hace creer que... Sí, en ese sentido me recuerda, bueno, también como parte de lo que he estado trabajando, hay otros artistas que trabajan en el tema, por ejemplo, Gonzalo Emer, hace una instalación de reconocimiento facial, entonces te pones enfrente de una cámara, se llama este nivel de confianza, y entonces eh, ves el rostro que más se parezca a ti de los 43 desaparecidos ¿no? a partir de un reconocimiento facial y de unos algoritmos que reconocen tu rostro, ¿no? entonces pues tú, también él no hace una protesta, pero sí hace una evidencia de lo que está sucediendo ¿no? y, y pues igual busca ¿no? como un poco de que sensibilizar al, al espectador, ¿no? porque a la hora de apare aparecer frente a una pantalla como un espejo y ver que te pareces mucho, que tú pudiste haber sido, claro, pues entonces, ahí es donde genera el impacto, ¿no? un choque, aparte pudiera ser tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, a mí me llama la atención nada más para poder, poder, perdón, poder integrar, es, integrarnos con los demás este, artistas, es, es esto de que de que de, de repente las personas que van encontrando en las fosas, que van encontrando ahí, este los rostros no son definidos, ¿no? Y esos rostros sin definir pudiera ser también cualquiera de los que tú tienes allí, de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, este, y muy interesante ver cómo, cómo, cómo el arte, eh, por una época en la que estamos viviendo, ha sido jalado hacia, hacia esa ventilación de, del interior de los artistas, ¿no? Como tú dices, es exponer, tal vez, no radicalizar, pero ahí está el arte eh, como, como una reacción a lo que está pasando. ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos con alguien más para que esté con nosotros... Pues nomás, estabas durmiendo como Totol... Entonces creo que vamos a, a este a recibir a un, a un artista más con nosotros para que este platiquemos acá, chido Y bueno, este como nosotros este, nos acaban de invitar, acabamos de llegar al lugar pues sí. Estamos pidiendo que los propios artistas sean los que se presenten, que nos hagas un poco de tu obra Le dimos una pequeña vuelta aquí al, al lugar, este no yo no identifico especialmente alguna obra tuya Pero pues tú nos vas a explicar de qué se trata y pues adelante, ¿no? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, pues estas piezas que estoy exponiendo son un tanto íntimas, es casi como la primera vez, de hecho, es la primera vez que voy a exponer actualmente, que voy a exponer mis piezas, que voy a exponer una parte de mí. Entonces, pues en estas piezas tengo cuatro piezas. Dos, eh, yo considero que son obras las cuales me ayudaron para llegar a lo que actualmente soy, ¿no? Porque pues esto es un proceso, no lo obtienes de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, ese proceso es continuo, nunca acaba. Yo creo que el momento en el que acaba es cuando te mueres. Pero pues bueno, entonces tengo. Claro. Entonces pues tengo dos piezas. Una se titula El Fauno, eh, que pues exactamente es un Fauno. Otra que se titula Dualidad, que son dos personas de género masculino, femenino, completamente desnudos y enfrentándose. Una que se llama Mestizo. Sí, son las pinturas. Eh, uno que se llama Mestizo, el cual este, pues habla un poco de la identidad, de esta hibridación cultural. Y eh, esta pieza que está aquí, que se llama Ascensión, que es una chica que está levitando, que habla un poco de la muerte, un poco de la visión prehispánica, que para que exista muerte, o vida, necesita, necesita haber muerte. ¿no? Pero ah. posterior a eso, pues se trasciende, se llega a otro estado. Entonces es un poco de lo que va mi obra. No, no, estaba yo viendo ahorita que ya, este, eh, yo creo que antes de, para no dejar como la pregunta mocha, hacemos la pausa de una vez y volvemos mejor contigo, ¿no? Porque. Claro, para claro. Hacemos, sí, porque si no, esperan 30 segundos y entonces va a ser ridículo, ¿no? Hacer cualquier cosa en 30 sí, segundos. Sí, sí, claro. Y exactamente, volvemos a la mosca chafosa. Esa pregunta se ¿sí oyó... Ah, ya estamos grabando... Ah, bueno, Ay, bueno. este... Ya le iba yo a decir una... Una Sí, cabrón, ya sabes cómo me pongo yo con... Tres vasos de agua, ya este... Empiezo a alucinar ya muy cabrón, ¿no? De hambre. Es, de hambre, sí, exactamente, sí. Porque la pinche dieta que llevo ahora de la luna, este... Me está matando, ahora me está tú. matando, cabrón. Bueno, pues entonces continuamos aquí, este... Hablando de un poco de arte, la verdad es que... A mí siempre me da... Mucho gusto cuando llegan invitados a artistas, porque como yo soy un total y absoluto ignorante del arte, pues me gusta aprender, ¿no? Claro. Todos <coughs> los conceptos y la manera en que llegan a, a, a la creación mismo de la obra. Entonces, yo por eso casi ni hablo y escucho con toda atención, antes de decir una este, salvajada, salvajada, una barrabasada de las mías, ¿no? Porque este, no vaya yo a salir este como alguno de de nuestros flamantes presidentes que la vez que nada más abren la, la el, cloaca. Ah, exactamente. De boca tienen cloaca, ¿no? Exactamente. Entonces, para no hacer el ridículo, pues yo mejor eh, prefiero seguir escuchando y la verdad es que la plática está buena y creo que lo, lo único que sí no hicimos desde el principio del programa fue eh, invitarlos a, a que asistan al lugar a, a ver la exposición e incluso me imagino que podrán encontrarse aquí con los jóvenes artistas y e inundarlo de preguntas. Claro. Digo Soy yo, ¿no? Sí, ver, algo comentamos respecto a que estamos en Macorina, ¿no? Macorina, y, di, y creo que dijiste el este, lugar y, y el si nombre y todo, aquí. y todo eso, <risa> en fin, estábamos o sea, platicando con por eso mejor no digo con nada, Iván cabrón. Contreras, Iván Contreras, este, bueno, el raño, todos deben de conocer a Iván Contreras, por lo menos la obra de Iván Contreras, porque parece ser que tienes una obra allí en el pasaje, este, Enríquez, ¿no? no hay una hora de, de no es esa ya la calle no, ya, ya entonces este Tú alguien, bueno no, no, no cortes no cortes porque precisamente en la pinche ignorancia de cada uno de nosotros es que está está el niño que no que no tenemos dentro en fin alguien por, alguien te va a decir que alguien comentó lo del ah no ya sé quién <risa> <risa> en fin bueno ya en tengo fin. que decir que yo pensé que era cabrestada. pero hasta un efecto me dijeron que decía aquí abajo el piso y la chingada. Estamos inventando, ¿no? Pero bueno. Este, la cosa aquí es que este. Le dije que no te que... drogaras antes de venir, cabrón. La cosa que nos estabas platicando, yo este, este, este cuadro que veo aquí, aparte que es este, excelente, según, según mi, mi, mi corta apreciación, estamos viendo a gente que tenemos unos rostros borrosos aquí, pero tenemos gente totalmente definida en cuanto a rostros. Tenemos un personaje muy interesante, muy importante, igual que los que estamos acá. Pero quisiera que nos platicaras tú, ¿qué, qué, ¿qué rostros integra en este cuadro? Pues, bueno, en este cuadro yo siento que también toco un poco de, de mi tema, en el cual el individuo, que es muy importante, yo creo que un individuo como tú no va a existir en todo el universo, eres único, ¿no? Entonces, pero ese individuo forma parte de un conjunto, de una sociedad, la cual está permeada por una tradición, por ciertos rasgos culturales, eh, y como lo vemos aquí, yo creo que es un poco de lo que representa toda esa sociedad. Muchas veces personas desaparecidas están en un plano muy atrás y personas que actualmente están marcando pues un hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, Rubén, eh, estos asesinatos. Entonces yo creo que en una sociedad hay tantas cosas que la permean, la cultura, eh, asesinatos. Entonces, pues bueno, yo en mi obra un poco trato también de... Yo viví en Coatzacoalcos, Veracruz, en una colonia que se llama Francisco Villa, era una colonia completamente hostil, el ambiente era muy hostil, agresiones, asaltos, entonces decidí dejar un poco al lado de eso y tratar de que mi obra eh, le dé al espectador un rato de contemplación, simplemente eso, tratando temas y recopilando elementos de la cotidianidad, elementos de la sociedad, trayéndola a mi obra y metaforizándolo. ¿no? ¿En ese sentido, aquí es tenemos Sí. sí. Y tenemos a este emblema del de mexicano este, con, toda la, con todas las ganas ¿no? de salir adelante, por decirlo de alguna sí. forma. Entonces, tenemos el rostro ahí, este, bueno, con toda la media figura tapada. Este no es de él, ¿No es tuya? dije que la suya está acá la de él. La idea es no portable, ¿no? No, no, no. Para nada, nunca jamás. Pero sabes que, Hablando de eso. momento, sí. nadie dice nada. O sea, yo no nomás lo sí, yo estoy en estoy, en eh, este eh, Esa es agua, yo creo que sí estaba, a a estaba muy clorada, clorada o traía es que algo. Estaba, porque qué? Yo desde hace rato dije, es que la de él está acá a la vuelta. No sí, yo estoy así a, como que, sí, sí. Yo dije que habíamos venido y no sabíamos nada de la obra. Pero mira, no cortes, cabrón. No, ¿por qué, cabrón? Así se queda. Además, tú también estás volteando a quedar rato, ¿no? Sí, es que yo Se me hace que te gustó, cabrón. Una obra aquí está aquí. El otro, chupando tranquilamente. <risa> Retomando un poco lo, lo, lo, lo, que, lo que dijimos. Este, entonces, como no tengo al alcance de. Al alcance de la, referencia rame, gráfica, la referencia gráfica. Gráfica, pues, sí, me gustaría que hagamos esa especie de ejercicio, ¿no? Y que nos hables sin tener a la mano la obra y que tú documentes Lo que es que, es es que, que no te ves nada. Sí, porque... claro. Este, Pues bueno, eh, Principalmente hay una pieza que a mí me agrada mucho, que se titula Mestizo, que yo creo que es de donde parte todo. Tengo un compañero que es de Otatitlán, Veracruz, donde se sabe que hubo asentamientos de, de raza afro, ¿no? Africana. Entonces, este este este amigo, su mamá es completamente blanca, muy muy blanca, y su papá es de rasgos muy fornidos, ¿no? Entonces él representa, tiene su característica muy fina, pero este pelo chino y esta piel morena, ¿no? Que que que representa a estas personas que eran cañeras, ¿no? Entonces, tengo el elemento de la paloma, metaforizo mucho en la paloma. Eh, para mí la paloma es un símbolo, bueno, una paloma blanca pues, representa la paz, ¿no? El Espíritu Santo. Pero una paloma negra eh, es símbolo de lo común, de lo cotidiano. Entonces, eh, hace mucho escuché un comentario que eran como las ratas del cielo, ¿no? <risa> Pero lo relaciono entonces, lo metaforizo con la sociedad también. Pero al final esa parte, esa, esas ratas contienen algo bello. A mí me llama muchísimo la atención su plumaje. Es un tornasol que pasa de un color cálido, un verde, hasta un frío, un violeta. no Entonces es cuestión de ver las pequeñas cosas, como que las cosas que no notamos. ¿sabes? Muchas veces perdemos esta parte sensible de, de tener que ver un cielo. A veces se ve pico de orizaba espléndido, pero estamos tan metidos y permeados de... De este mundo que a veces llega a ser caótico y nos perdemos de ciertos aspectos, ¿no? Otra cosa es el, el elemento masculino y el femenino. Eh, dos cosas completamente opuestas. O hace mucho me decía un amigo, es que, es que quiero entender a mi novia, no, no le entiendo, es que no le entiendas, <risa> nunca la vas a entender, simplemente amala. <risa> Entonces, eh, son tan distintos, una mujer es muy curva, es muy delicada, eh, un hombre es muy tosco, muy cuadrado, a veces un poco torpe también, ¿no? <risa> entonces, <risa> pero al final yo creo que lo que los une es que somos humanos, sentimos, amamos, sufrimos, lloramos. Y entonces eh, es lo que yo trato de hacer, recopilar elementos de lo cotidiano, de la realidad, llevarlo a mi obra y metaforizarlo. Bien, ¿no? Entonces pues es un poco de lo que va mi obra y también la, las sensaciones, o, eh, yo me enfrentaba a un problema porque quería decir ¿cómo trato la tristeza? no Algo que no es tangible, tratar de captar la emoción en ese cuadro, entonces eh, como te mencionaba hace rato estoy todavía en ese proceso que yo sé que es continuo, es como un doctor, tienes que estar en constante comunicación con eso, entonces pues ahorita estamos en ese proceso y como que le estoy dando línea y, y serie a mi producción. Hablando de línea, este, supongo que cuando, cuando se reunieron para hacer esta, esta exposición colectiva, este, llegaron a algún acuerdo para seleccionar alguna obra en especial, para darle línea y darle alguna continuidad a una obra tras la, tras la otra de las personas que andan exponiendo. Cuando lo una, una conexión, ¿no? una Conexión. Entonces este, ese proceso de selección que tienen que tuvieron ustedes es, es, resulta interesante para la gente que nos pudiera estar escuchando, para la gente que venga incluso aquí a, a la galería ahora y, y decir bueno hay un punto de confluencia en la que todos están este, girando o la selección de la de la, de la obra de cada uno fue de manera este, independiente dijeron es la son las obras que quiero exponer ¿Hay un sentido general entre todos ustedes o, o quisieron trabajar de manera separada ese, ese sentido de expresión? Pues fíjate, para escoger las las obras propias del artista, pues yo creo que te limitan si te dirían, pues expone esta, esta y esta, ¿no? Yo creo que, que, que esa parte del artista, pues le tiene que tocar a él, porque es su voz, es lo que le quiere comunicar a la gente. Somos tres diálogos completamente distintos, manifestaciones completamente distintas, pero que se convergen en un punto, estamos tratando de llegar a la sociedad. Sí. Entonces, eh, en ese aspecto, pues podemos ver diferentes piezas que, que, que lo conforman, pero pero llegan a ese mismo punto. De hecho, la exposición se eh, tiene como título local. Nosotros nos formamos en la, en la Facultad de Artes, tenemos tres vidas completamente distintos, pero estamos en este mismo punto y de ahí partimos a la periferia grande, ¿no? Entonces, pues ahorita eh, no, como que no dijimos, ah, esta hora sí, esta hora no, tratamos de ser sincero en esa parte, pero con este punto de llegar a la sociedad y de darle un mensaje. Exacto, a fin de cuentas hay un punto donde confluyen este, las tres diferentes maneras de ver la realidad, digamos, por decirlo de alguna ah. manera. Creo que tenemos que irnos ya, creo que ahí este el, el, el espacio, ajá, el, el productor en jefe nos ah. está diciendo que... Que ya ahí muere, cabrón. si es que ya me pasé 15, 16, 17. Vámonos. Ok, bueno, volvemos. Oh, que la chingada. Yo, ya, ya llevaba yo saldo blanco sin un pincho, case, La tengo que llegar a zurrar ahorita. Bueno, este... Por falta de alcohol, ya. Afortunadamente, ¿eh? No, sí, porque me doy coraje. La <risa> oh, madre, pues así siempre yo, es. Que sí, es cabrón. Sí, sí, ahí está. Ah, Después, pues, qué, después, la, la de, la después la de tanto la de la insistir en... otra cosa ahorita. Por fin, este, este, esta labor, eh, cultural que llevamos aquí, ya dio frutos, ya ligué, y así este, pues ya tengo aquí sentado al lado a Mimi. Y Mimi Guzmán, es, diputada sí, por el gobierno distrito de Tío Cerracas. tiene una verruga igual en la nariz, que igual que, que, que la diputada. Ya bruja escalduza, güey. Sí, de hermelinda linda, ¿no? Va. Este, pues bueno, ojalá estuviera yo en tachas para que gozarla más, pero pues, estamos aquí así con agüita y todo bien sano pero bueno me da un gusto estar mucho y compartir este espacio con mi amiga Mimi eh, bueno entonces continuamos acá con, con con la entrevista luego de estos pequeños atropellos este Sí, yo quiero Culturales quiero, que quiero tú, a, hablar en mi, en mi defensa, cabrón, <risa> y quiero decir que todo el mundo estaba, es, no, contra, sé si, no sí, riéndose contra, de mí, cabrón, wey, sí, y yo, hasta wey, volteamos wey. los dos así, <risa> sí, sí, sí. nos vimos a los ojos, <risa> wey, sí, nos vimos a los ojos y yo pues como te vi así entusiasmado dije, le sigo, cabrón, pues cuál sí, es el pedo. Sí, sí, ¿no? mira, se fueron para allá. Pero este, resulta que aquí unas chelas dijeron que iban sí, a traer. Sí, a traer, pero traer. Pues, la gente cree que esto es muy serio y que se tienen que esconder, no, pásenle. No, no, pasen como decir, como aquella ocasión en la que Cedillo pidió, ¿te acuerdas? Una chela en este, en un vaso de, de, de, de cristal transparente diciendo que era Peñafiel de manzana. Sí, cabrón. cabrón. Nosotros no, no, cabrón. Lo que nos traigan nos chingamos. Así, traen Entonces, una agüita de papaya también. ¿no? Este, como te no? iba diciendo, eh, <risa> bueno, ya que estamos aquí con Iván Contreras, este, platicando sobre, sobre esta sobre particularidad, ¿verdad? De esta línea que nosotros a huevo que le queremos dar a todos para que, para, como para sobrellevarlos ahí, este, en el sentido de que nosotros cre queremos, crear una este una generalidad cuando realmente nos dicen que este, fue, una, fue una selección de obra independiente ¿no? entonces Iván este ahorita vamos a pasar con nuestro amigo Emanuel Cruz pero bueno algo más que quieras decir eh, nos gustaría mucho que nos comentaras también en qué o otros lugares podemos de de encontrarte ¿no? qué que, este, que vas a hacer en vacaciones no este <risas> qué ¿qué piensas, qué, del amor? qué piensas del amor si sí, este <risas> ese tipo de cosas no pero sobre todo sabes que que, que, le de, que nos des la posibilidad de encontrarte en otro lado, ¿no? estás exponiendo, estás exponiendo en alguna otra, pues, ah, no sé qué pensaste, ¿no? Pero este, ¿dónde más podemos ver tu obra, apreciar tu obra? En alguna alguna página en internet que tengas donde podemos también entrar, pues, adelante, ¿no? Pues bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook, como Iván Contreras Jiménez. Y, si, sí, ahí, síganme. <risa> <risa> y pues bueno, ahorita es lo que te digo. Me encuentro culminando mis estudios. Eh, estoy también en una búsqueda teórica, en una búsqueda técnica. No, esto es la primera vez que expongo, de hecho, eh, formalmente. Pero, pues bueno, eh, eh en mis vacaciones, también ando trabajando una pieza, una réplica para una iglesia, la iglesia principal de Songolica. Entonces, pues, las personas que puedan irse a dar una vuelta o que tengan familiares en Songolica que puedan ir, pues, ahí se estará, estará permanente esa pieza. Es una pieza que es del bautismo de, de Cristo. Y, y, pues, ahorita estamos trabajando en eso. Estamos buscando un poco de la técnica. Y, pues, te digo, no, no, no, no estoy exponiendo actualmente, pero yo creo que, conforme vaya exponiendo ahí. Pero, si me si quieren seguir, pues, iban a encontrar Jiménez. Estoy en Facebook pues muy bien ojalá no vaya a quedar la pieza como el leche homo oh, ¿no? el de que se volvió tan famoso ¿eh? en redes sociales bueno ojalá también y sí porque bueno, se volvió muy famoso ¿no? bueno resulta que <risa> este que iban a hacer lo posible por recuperar recuperarlo que podían hacer pero este la gente se manifestó diciendo que, que, no, que no lo, lo hicieran no normal. porque sí, sí, pues sí. ya si esa obra ya nadie le hacía caso pues sí, obviamente sí. con esta oh, oh. posibilidad sí, exactamente, pues, era este era una manera de, de, de, de darle otra perspectiva no este, ahorita vamos a tener para ustedes lo, las direcciones de, de correo <risa> electrónico y de todos, los, de, todos los, los vínculos para que puedan tener acceso a la obra de los artistas que nos acompañan. Y vamos a hacer eh, ahorita una entrevista con nuestro amigo Manuel Cruz, que ahora sí, ahora sí <risa> es la persona de la que yo estuve hablando hace rato, aquí atrás, y que hablaba yo que estaba aquí, que estaba allá, y, y bueno, entonces. Son ese, cosillas ese, que pasan. Sí, nada. pero pues ustedes tienen la culpa, cabrón. También no me dicen nada y me dejan que hable pues, no. pues es que <risa> sí, a huevo. Sí, sí, sí pero, La verdad es que nos puedes acusar de bullying ¿no? ¿cómo se llama esa cosa? Sí, yo creo que si sí, algo voy a hacer, Entonces, no, este, no seas vengativo. Vamos a pasar a los micrófonos, como dicen los que saben, a este a nuestro amigo Emanuel Cruz para que nos explique de alguna manera también, este, pues después lo que, de las explicaciones que yo di, de, de la obra que yo interpreté, cabrón, que, que confirme si estaba yo más o menos bien, si ¿no? sí es cierto que tiene una obra ahí en el centro de Jalapa y pues por lo menos esa la salvo, ¿no? Te paso Muy bien. ¿Qué tal muchísimas gracias por por este espacio y, y y bueno este espacio está abierto no para para ustedes y para la, la gente no que nos vengan a acompañar y que bueno que vengan y, y vengan a admirarlo no desde de, de pues de, de a voz no que no les cuenten, ¿no? sino que vengan y, y vivan esta experiencia ¿no? y bueno esta esta pieza habla sí de lo que todos estaban hablando inclusive sí. también sí. tiene relación no más o menos él la lleva no, pues completamente, ¿no? O sea, realmente plasma una una realidad, ¿no? Algo algo que está que estamos viviendo, ¿no? Eh, acaba de pasar también el 12 de diciembre, ¿no? Que que bueno, es esta es una una fecha, eh, pues que tiene que ver con bueno la Virgen de Guadalupe, pero también con una identidad, ¿no? Del mexicano, ¿no? Más allá de, de pues de esta idea, ¿no? De que bueno es la es de católica, ¿no? O de esta idea religiosa, eh, pues creo que eh, pues como mexicanos no genera una una cuestión, no y bueno esto esto viene a, a través también de eh, pues hemos heredado no digamos una, una cultura y que bueno está relacionada inclusive con la tonancia no con la, con la ama de tierra no con eh, pues previo a la a la, a la conquista no eh, y entonces creo que pues es una es una beta no que que todavía no eh, pues la, la herimos no y, y, y, y y lo inclusive este pues pone hasta en Jaque a la, la ciudad no de repente todos los peregrinos no pero bueno eh, lo lo que yo quiero mostrar en esta, en esta pieza es de que pues precisamente sí no o sea, es este es una es una alegoría no del, del mexicano no es una es una representación así como somos muchos no este eh, que bueno pues, estamos en el, en el trabajo constante en el trabajo cotidiano no pues tratando de, de, de, de hacer cosas no de, de generar de, de pues, de vivir una vida digna, ¿no? Y que, bueno, no, a, a, a, por otro lado, ¿no?, pues, hay, eh, pues, un gobierno, un sistema, ¿no?, que, que muchas veces no, no te permite, eh, pues, tener, digamos, los goces, eh, ya sea económicos, ¿no?, inclusive estéticos, ¿no? Entonces, hasta, hasta esta parte también es, de repente, arrebatada, ¿no? Eh, y todo, pues, bueno, por una búsqueda más allá, ¿no?, que, que, que son intereses, ¿no?, muy altos que, que van buscando... Eh, pues más que nada eh, pues el gran capital no o sea eh, estamos permeados no digamos por por invadidos no por toda esta eh, aculturación ¿no? y que bueno de repente pues quieren que todos seamos iguales no o sea quieren que todos nos miramos a partir digamos de, pues de, sus, de sus culturas no y aquí pues pre precisamente es decir bueno somos somos muchos somos diversos somos un país multicultural no sí la la virgen es, es una parte no no quiere decir que tampoco sea todo pero bueno, eh, lo retomo por, por, por lo que representa, ¿no? Por, porque llega a cuestionar. ¿no? Entonces, eh, pues es un gran mexicano, inclusive por eso también la, la, la, la idea de, de, de romper, digamos la, eh, que, no es, que no es una escala normal, ¿no? Por eso, digamos la, la escala crece. Y bueno, está cargando una una, una virgen, ¿no? De, este, de estas que hacen de, de yeso. Eh, pero lo, lo que hago es que la intervengo y, y le pongo como una, una como si estuviera, este, como si la hubieran secuestrado, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces es, es como, como si de repente no solamente secuestraran a nuestra cultura, ¿no? sino que también eh, pues nos han secuestrado, ajá, la fe, ¿no? Nos han, nos han secuestrado pues, a todos, ¿no? O sea, hacer lazo con las intervenciones que está haciendo con las fotografías que, eh, pues, está dando fe ¿no? de las cosas que están sucediendo. Eh, pues es, es, está, está relacionada en el sentido de que es como si estuviéramos realmente eh, pues todos aprisionados, ¿no? Y de repente muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? pero sin embargo aquí la idea es que, bueno, la, lo único que rompe, digamos, eso son las manos, ¿no? De, de, de la Virgen de Guadalupe, que hace este símbolo que, que no solamente es católico, ¿no? Para mí es un símbolo, este eh, pues más universal, ¿no? Que habla sobre esto, exacto, ¿no? Habla de espiritualidad. Habla de fe y, y habla de que, bueno, hay, hay todavía, no digamos, oportunidad para romper estas estructuras, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es, al final habla sobre eso, ¿no? según esperan no Y por eso eh, también la idea de, de ponerle un mármol negro, ¿no? O sea, que es, es un gran pedestal, ¿no? Y atrás de él, ¿no? este Pues están, estamos todos nosotros, ¿no? O sea, inclusive hasta hay, hay algunas personas, ¿no? Por, de por aquí, ¿no? Gentes, pero también están los que ya no están, ¿no? O sea... La idea es de que están representados, este, pues, mexicanos, eh, digamos, como, eh, pues, vivos y, y muertos, ¿no? y, y sí, ¿no? La, este, es una dualidad, ¿no? Por un lado está eh, Rubén Espinosa y por otro lado está Nadia Vera. Y ellos están inclusive generando también una triangulación, ¿no? al, al momento de, de ver la obra, ¿no? O sea, hacen una, eh, una composición triangular y lo que se está buscando también es un equilibrio, ¿no? en, la, en la pieza, ¿no? Y bueno, esta, esta obra se, se conecta con otras dos piezas que, que hicieron otros dos amigos. Eh, la primera pieza muralística la hace Arturo Tempa. Eh, él habla sobre el, este la, la Chabela Vargas, ¿no? Que es la, la, pues la, la mujer, ¿no? Que inclusive rompe también parámetros en su momento, ¿no? Una mujer eh, lesbiana, ¿no? Pero que también un corazón muy grande y que siempre lleva la cultura en alto, ¿no? De México, ¿no? entonces ella recibe ¿no? como a toda la gente, eh, inclusive entran como si fueran su cuerpo, ¿no? porque es, es, es hace una alusión de una puerta, entonces entran en, en su gran este zarape, ¿no? y después se encuentran con otra parte de la cultura, que es la Frida Kahlo, que, que hace eh, lazo, eh, y bueno que a lo mejor él puede ampliar un poco esta parte ¿no? pero genera esta dualidad ¿no? y entonces después de esta gran dualidad ¿no? que es también este pues el México ¿no? que, que es muy contrastado eh, pues al, al final rebota con esta imagen ¿no? que digamos es al final la raza, ¿no? Somos el pueblo y es, es la, es la banda, ¿no? Entonces esa es digamos básicamente como la, la propuesta de esta parte, ¿no? Okay, pues muy bien, fíjate que nos está haciendo aquí ojitos, pajaritos el, el, el, el hombre de la cámara y dice que tenemos que irnos a una pausa y volvemos inmediato, ¿no? así en lo que te echas unos traguitos y a eso chingado. Muy bien. Pausa. Ya, es que ¿qué pasó? Aquí, ya, este, ya don señor está haciendo milagros, ¿sí? como, como como el mismísimo, el mismísimo de las alturas, si no me refiero al señor de los cielos, que quién sabe dónde andará, ¿no? Porque supuestamente se había muerto, pero yo creo que sí, cabrón. Exactamente, este no, ese no, ese no está muy loco, cabrón. Bueno, volvemos aquí a la mosca brillir y estaba, nos quedamos aquí que este, que le, le arrebatamos este, literalmente la palabra a, a Emanuel que iba, pues si nos iba a comentar algo al respecto de lo que anteriormente se estaba tocando. Entonces, pues a ver si quieres ahí este. Sí. Recapitular, sí o... <risa> bueno, y, y iba a mencionar, eh hablar sobre la, la galería, ¿no? Es un espacio que eh, bueno, como bien decía Mitch, está abierto, ¿no? A los a los artistas locales, también a los artistas nacionales, inclusive internacionales, ¿no? Y bueno, el, el nombre, inclusive eh, le llamamos la este Maco, ¿no? O sea, es como la abertura de Macorina, pero al mismo tiempo también es como hablar de la de la gran feria del arte que es la Zona Maco, entonces aquí le diera como hablar decir, ah, pues también tenemos nuestra Maco, ¿no? ¿No? O sea, no es necesario como entrar a ese gran mainstream, ¿no? del arte, ¿no? Como para poder este eh, pues pertenecer, digamos, al gremio, ¿no? Yo creo de que, eh, pues los los, los centros los, los creamos, ¿no? Donde nosotros le lo dispongamos, ¿no? Siempre y cuando, pues haya la iniciativa y el talento, ¿no? Y los esfuerzos, ¿no? Y bueno, también creemos de que, eh, pues en Jalapa, eh, como bien lo comentaban hace rato, pues hay un hay un semillero de artistas, hay, hay mucho artista por todos lados, ¿no? Y precisamente lo lo lo que también hace falta es el mercado, ¿no? O sea, esa esa parte de, del arte, que es que es donde se complementa, digamos, ya la, eh, la, la, la idea, ¿no? De que, bueno, está primero la, la, el producto, ¿no? De creación, después está la distribución, pero el consumo, ¿en dónde quedan? ¿no? O sea, no solamente la idea es de que haya un, un consumo, este, pues sí, de, de apreciación, ¿no? Que eso está abierto, ¿no? Claro, ¿no? Pero también la idea es como buscar también un, un, un consumo económico, ¿no? Y que bueno esto, eh, pues es algo que se debe de trabajar ¿no? eh, pues la, la, la gente las empresas los políticos eh, no están acostumbrados a adquirir arte ¿no? no muchas veces este pues prefieren no sé este pues eh, fábricas o una cosa así <risa> o una imagen y ya lo que sea no no pero entonces eh, la idea es como de repente que vean no toda la todo toda la, la, el talento ¿no? que existe y que de repente empiezan a, a, a consumir eh, pues cultura ¿no? que empiezan a, a consumir estos productos que que más allá de, de solamente una una apreciación estética ¿no? de decir ah se ve bonito ya también hay hay detrás también una pues un, un consumo de contenido ¿no? o sea hay hay detrás pues muchas cosas no investigaciones no este, historia eh, y que bueno al final te quedas con una con una pieza eh, que va a estar hablando eh, no solamente de, de, de una cuestión formal no de decir ah pues es rojo y porque me gusta el rojo no y ya no y combina no o sea sino que también es hablar de de de, cuestiones, de, de, cuestiones, de decir, intelectuales no y eso creo que es lo que creo que eh, debemos de trabajar no de darle ese ese peso no o sea no, no solamente este de, pues de de exponerlo y ya por exponerlo no o sea, al, al final, sí, es, sí también hay, hay una hay una postura por parte de los artistas, ¿no? Que creo que eso también va... que tiene que ver con cada uno de ellos, ¿no? Con su tipo de ideología. Y, y que, bueno, es como, no sé, hablamos, no sé, de poner tosca por así decirlo, ¿no? En la literatura. De repente, claro, ¿no? Hay un, hay, hay unas ideas intelectuales importantes. Y las distribuye a partir de, de, los, de, de los libros, ¿no? O sea, y a partir de otras de otra serie de cosas, ¿no? igual el artista visual también tiene esto no el fotógrafo el grabador no este, el serigrafista no el que, el que hace instalación entonces la idea es que, es que este pues esto sea se, se amplíe y que bueno eh, no solamente es este como decía Mitch no, no solamente la pintura ¿no? sino que todas las manifestaciones artísticas ¿no? que creo que el, es, el espacio lo permite ¿no? para hacerlo ¿no? oye fíjate que ahora hace rato que comentábamos que tienes algunas eh, obras al pues digamos en el calle no en las, en las zonas urbanas. Ha, ha habido como una importante ahora una apertura no a, a, a este tipo de expresiones lo que antes estaba así como súper mega mal visto y todo. Eh, ahora ha habido una pues sí una apertura ¿no? en, en, en muchos sectores de la ciudad para que les permiten a ustedes este pues irse a expresar y que esta, esta, este discurso que tienen ustedes que decir eh, llegue a muchas más personas, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante la verdad porque o sea, de repente hay como lugares ahí que hasta, si yo fuera pintor, me estarían diciendo píntame, ¿no? <risa> o sea, haz algo conmigo, pero no me dejen aquí abandonado, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes cómo ven ahora esta, esta, esta nueva disposición, digamos, este para a, apropiarse del, del entorno urbano, por llamarlo de alguna manera? Sí, que, eh, digamos, ahí, ahí está la, pues, es la intervención urbana, ¿no? Que, que yo creo que, eh, siempre, de alguna forma, pues ha estado, ¿no? Eh, y bueno, históricamente también, ¿no? Siempre ha estado presente. Eh, actualmente había, o bueno, hay un estereotipo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la expresión más, más común es el graffiti, ¿no? Eh, de repente la gente dice, no, es que graffiti es sinónimo de, de, de violencia, de vandalismo, ¿no? Que me están ofendiendo, ¿no? Hay daños a terceras personas, ahí no sé qué. Pero bueno, es, es, eso, eso también hay, hay un porqué, ¿no? O sea, ¿por, por qué surge eso, no? Claro. O sea, eh, entonces ahí más bien hay que replantearnos, o sea, las las la mismas ciudades, no, la, la, la mismos el mismo sistema no no ha pensado, no no ha creado, o porque siempre de alguna forma u otra siempre el arte está, no, o sea siempre es algo nato innato, no, o sea siempre es algo que que, que está por todos lados, no, pero entonces est estos estos talentos, no, que, que ahí están, de repente si no hay los mecanismos para que puedan llegar ni ¿no? puedan expresarlo, no entonces, pues claro que, que va a haber una, una cuestión contracultural, ¿no? Al final el arte viene siendo, siempre es contracultural, ¿no? si Siempre el arte eh, está, siempre te está hablando, siempre te está diciendo y, y, y lo que busca también es decir la verdad, ¿no? O sea, al, al final el arte busca eso, ¿no? Eh, pero, digamos, en los, en los, en los aspectos urbanos, eh, creo que eh, ahí, ahí es donde entran pues muchos muchos actores sociales, no no solamente... Es el artista, ¿no? O sea, que, que quiere y que le da un espacio y ya. Sino que también, por otro lado, las políticas públicas, ¿no? Las políticas culturales también tienen que permitirlo, ¿no? Y tiene que haber un diálogo para que se pueda generar y pueda explotarse esto, ¿no? Porque siempre es algo de que está, ¿no? O sea, es, es como abonar, digamos, la tierra para que entonces tengas el mejor artista, ¿no? O sea, tengas las mejores obras, ¿no? Porque eso es algo que, que yo digo, o sea, ya está dado. Inclusive, hasta aquí tenemos muchas expresiones ya históricas, ¿no? Eh, tenemos por así decirlo ¿no? eh, bueno ahorita más bien el examinar Francisco Apens ¿no? que es el que crea el escudo de la bandera nacional tenemos un mural de él aquí este lo que es aquí por los sauces, ¿no? como yendo hacia el INECOL hacia hacia este ¿cómo se llama? hacia Cuatepec, ¿no? El camino antiguo Cuatepec tenemos una, una pieza ¿no? de esta autoridad, de repente no sabemos que tenemos obra de, de artistas que, que han trascendido ¿no? Eh, y así pues poder nombrar muchos autores no que hay pero que no hay esa no, no hay esa promoción tampoco no o sea se está pensando más bien en invertir eh, en cuestiones este no sé instantáneas no pues decirlo como como ahorita una pista de hielo es lo que yo voy a decir no o sea por ejemplo ahorita este un millón y medio invertidos en ese proyecto no cuando un millón y medio se lo hubieras invertido al arte público que existe en Jalapa de repente lo pones en, en primer mundo hablando de cultura, no hablando de arte público, ¿no? Yo que Perdón que interrumpa, pero yo creo que en ese aspecto los artistas transgreden también cuando eso sucede, ¿no? Es la manifestación de los artistas que no son considerados. Y hablamos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, y no a nivel nacional, sino internacional, pero por ejemplo lo que hacía Banksy, ¿no? O ah, lo que clase. sigue haciendo, o Black la Rata, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos, o este wey de Obey, todos ellos, ¿no? De repente en Jalapa veía cómo había muchos stenciles, había manifestaciones artísticas a través a través de eso tú mismo no estás pintando en la en la calle por algún no, no simplemente por, por, por exhibir el arte sino por apropiarte un poco de la calle, claro. ¿no? Entonces creo que también esa esa parte de la manifestación que trasgrede los, los, eh, los espacios privados para salir y tomar, ¿no? Uh -huh. Y hacerse de los espacios públicos es muy interesante a partir de de la de las obras de ustedes, ¿no? Entonces este yo de repente dejé de, empezar, dejé de ver cómo este cómo había pintas con esto supongo que debe ser porque las multas y porque las penalidades eran, eran cada vez más fuertes pero eh, viendo tu, la, la obra que tú haces es una obra que, que jala a la gente finalmente a tu obra que la transporta hacia tu, hacia lo que tú estás haciendo entonces creo que también eso eso es interesante no creo que tenemos que hacer una pausa este, vamos a regresar, no sé si tenemos dos o tres bloques pero si nos gustaría que platicáramos más ahorita ¿no? por favor <risa> siempre hay más oportunidad, ahorita me he estado diciendo eso de la apropiación de los lugares me acuerdo de, de acuerdo de esos hermosos haikus que encontrabas en cualquier baño así como del puto el que lo lea y todo eso acción poética que Mójame la brocha, okay. <risa> Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Pues sí, estábamos hablando aquí de, de, de, de cosillas, <risa> este, De la, de Peppa Pig. Entonces, este, se nos antojó otro vasito de agua. Bueno, este, ya no me acuerdo en qué nos quedamos. En qué nos quedamos, estábamos en, en el asunto de la, del poder. Del, del, del, <risa> Eso, el poema callejero, verdad, y, y del arte callejero. Entonces, este, tú, yo te quité la palabra de, de la trompa, ¿no? De... No, mira, lo que pasa es que hace rato, este, Iván tras bambalinas dijo que iba a replicarme lo que yo había comentado y quiero, quiero que no pase desapercibido respecto de que, este, no se organizaban los artistas. En mis tiempos no se organizaban. Ahora qué bueno que me lo comentes sí, sí. La verdad y, y, y, ah, sí, y, y es cierto Iván. y es cierto que y es cierto que sí se organizan y, y si no fuera así no habría lugares como estos, este con con tan importantes como ustedes ¿no? desafortunadamente, y eso también lo estamos platicando tras las cámaras ¿no? este, bueno, puedes tomarte por tus propios medios este, los espacios, eh, la calle ¿no? por ejemplo, para, para exhibir por ejemplo, el cuadro que tienes aquí a la vuelta que ¿me podría decir cómo se llama para que no cometa el error de hace rato? se llama este, Ascensión, pues mira eh, yo actualmente que estoy estudiando en la facultad, se da esta esta pelea de, de, de manifestaciones, de no, es que yo hago esto y esto es lo correcto, lo tuyo, lo que estás haciendo es completamente falso. Al final yo siento que cada quien encuentra su medio, existen medios, la pintura es su medio, el performance es su medio, la música es su medio. Pero, pues bueno, yo creo que se dan estas peleas tontas, un poco tontas, porque somos personas un tanto locas queriendo manifestarnos ante otras personas, no manifestarle una idea, una emoción, un sentimiento. Pero yo me siento muy atraído y, y es muy interesante ahorita en esta exposición ver estas estas tres manifestaciones que son completamente distintas, un diálogo completamente distinto, pero que se unen en uno mismo. Y, y sí, yo creo que eso de, de estar en contra, de, de, de, de, de no unirnos, sí depende mucho del artista y, y de y de galerías o institutos, como en este caso Macorina, que dice, ok, no te apoyo, tienes esta exposición que es completamente piezas abstractas que son algunas instalaciones pinturas va no lo uno está bien pero yo creo que también es parte de los institutos y parte de los artistas entonces pues ya no sabes ni a quién tirarle no si es el artista o es la institución o es o los medios que patrocinan no entonces pues es un conjunto de cosas que se, se acoplan para no hacerse hablábamos de estos eh, aranceles por decirlo de una forma una forma diplomática que está poniendo el gobierno del estado para para cobrárselas, ¿no? De alguna forma con lo que están haciendo los artistas y que si tú haces algo, quieres poner algo, pues te cobran, ¿no? Y, lo, y las tasas son harto ar, ar, caras, ¿no? Entonces, este, hablando de la organización de este, me gustaría escuchar la opinión de, de Lazo. Este, se me viene a la memoria estas manifestaciones que hacía en la película, esta por ejemplo de, de Lado Oscuro del Corazón, me parece, donde hay donde hay, hay un ceramista, un, un, este, no es, es un bueno es un creador y lleva, lleva sobre, estamos hablando de Buenos Aires, de Argentina, me parece entonces bueno, lleva, lleva a, a tal nivel su obra este, que empieza a hacer, bueno, hace vaginas, hace penes y hay una, hay una interesante escena donde van tres personas, este, le compran en una exhibición un pene, ¿no? un pene enorme entonces van sobre la calle los tres moviendo el pene por toda la ciudad, que bueno, toda la gente los va volteando a ver necesariamente no tiene que ser este algo como como eso no pero es lo que decíamos hace rato el arte tocada de manera eh, no directa no sino de manera indirecta el arte cómo surge a través de otra posibilidad más no y de cómo retomar el arte con el arte las calles no a mí te preguntaba de la pintura que tienes aquí a la vuelta porque a mí me parecería muy interesante no solamente ver grafitis no solamente ver eh, murales que me encantan no pero por ejemplo ver una obra como la que tú haces eh, en, a lo mejor en, en, en un árbol del Parque Juárez, cabrón. ¿no? Y no esperar precisamente a que te den la instrucción o que te den el permiso de hacerlo, ¿no? Entonces, esa organización de la que yo estaba hace rato hablando, pues bien podría hacer para transgredir la propia ley, cabrón. Digo, no me lo tomen a mal. Normalmente no hacemos eso, ¿eh? Pero sería muy interesante de repente ver la obra de ustedes en el parque, cabrón. De, de repente ver la obra de ustedes en la calle, en una casa, ¿no? Me parecería muy interesante, ¿no? Entonces, este, bueno, después de este de Brayen, me gustaría saber qué piensa Lazo de, de lo que yo decía sobre la organización. Güey. Sí, bueno, aquí todos cantinfleamos, ¿no? Con el arte es lo que permite, ¿no? Es un abanico tan amplio que te puedes ir de un extremo a otro, ¿no? Y bueno, en Jalapa, últimamente, lo de la organización, eh, a mí en lo particular se hace más evidente eh, con un par de o tres eventos que se han estado haciendo, que es Fin de Mercadito, que llevan ya varias ediciones y justamente quieren generar eso, ¿no? Un mercado y un nicho de un conjunto de artistas que se organizan y generan una serie de stands. O está la Feria de Arte Emergente y Aplicado, que es por parte de igual del gobierno, bueno, de la Galería de Arte Contemporáneo, son iniciativas individuales o colectivas pero no institucionales que se unen a estas prácticas ¿no? y bueno, hay muchos espacios eh, independientes que también están generando esta suerte de organización para generar ventas o generar un mercado del arte ¿no? porque en Jalapa, como bien decía Manuel, hay una tradición cultural e intelectual de la gente que genera arte pero no hay una tradición del comercio del arte ni del mercado del arte ¿no? y eso es algo que también pues es un poco nuevo. ¿no? En, en, Algo comentaba Iván, de que la exposición local compartimos, era nuestra educación en la Facultad de Artes, y pues no hay una materia que hable específicamente... Hay una materia que se llama Mercado del Arte, pero en sí no te enseñan cómo generar un, un nicho de mercado o cosas que tienen que ver más con un empresario, cómo genera un eh, consumidor eh, capital. Entonces, en ese sentido, pues hay hay nuevas este, propuestas que sí están como generando un diálogo con ese mercado del arte. Y por otro lado, en el sentido de las intervenciones públicas, pues siempre hay... O sea, como que todos los artistas están locos y como que todos los artistas en algún momento de su vida se le ocurre intervenir en el espacio público. Y entonces, en el arte contemporáneo es una constante de que pues hacen... este desde el graffiti, que viene como siendo la tradición de una intervención en espacio público a cualquier otra manifestación, ¿no? Yo lo he hecho, Emanuel lo ha hecho, y bueno, mucha gente, eh, como bien dicen, el, la cuna del, de Jalapa genera muchos artistas que generan intervenciones en espacio público. También muchas de esas intervenciones son efímeras, ¿no? Entonces también no generan un impacto que otras manifestaciones de primer mundo que pueden globalizarse, ¿no? entonces también es como eh, lo mismo que decía al principio, de un abanico el arte te permite hablar de todas esas ramas entonces también es como percibir que no podemos eh, concatenar todas ¿no? entonces, eh, por ejemplo Emanuel hace una intervención en, en el centro y tal vez otro artista hace una intervención en la periferia y otro artista está haciendo otra intervención en Cuatepec entonces hay muchos artistas interviniendo, pero son como pequeñas este, burbujitas pegando por un lado y otro, ¿no? Y cada quien medirá su impacto a nivel personal, ¿no? O sea, lo que Manuel quiere lograr con su intervención, pues verá, ¿no? A cuánto público le llegó, en qué momento se hizo y muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces también es como, eh, si sí, vamos a hacer un comentario categórico sobre lo que está sucediendo en el arte pues siempre vamos a quedar mal, porque pues al mismo tiempo que está diciendo no, pues es que no hay mercado, otra gente está haciendo un mercado, mercadito, ¿no? Entonces, por otro lado, pues te vas como generando un diálogo contradictorio, ¿no? Entonces siempre hay que ser como un poco abiertos en, el, en ese sentido y ver, bueno, pues está sucediendo esto, estamos también en Jalapa 2015, ¿qué está sucediendo en otros lados o qué ha sucedido en Jalapa en los años previos, ¿no? O sea, es un comentario un poco abstracto, ¿no? Es decir, bueno, pues puede ser esto, como puede ser aquello, pero al final de cuentas sí puedes eh, especificar en algo que está sucediendo. ¿sí? Por ejemplo, Macorina es algo que está sucediendo ahorita. Oh. Perfecto. este yeah. Creo que ya es casi el momento de, de, de tenebroso del corte promocional que dice aquel. Y este... Yo creo que lo mochamos ahora porque ya va, ya viene el último que nos vamos a echar de despedida y estaría bueno que todo el mundo mandara saludos a, a su familia querida y adorada en estas fechas tan especiales para todos nuestros corazones. Y <ríe> es que me puso muy loco la pinche mimi. Bueno, volvemos a La Mosca brillit. Pues muy bien, hemos llegado al eh, final de La Mosca brillit por esta ocasión y... Yo voy a ser muy breve, entonces yo creo que mejor despido de una vez para que, para que este, pues los invito exacta, sí, porque, ya, yo siempre tengo aquí está el instrumento en la mano, ¿no? Entonces, este, pues bueno, muchas gracias a la banda que nos escuchó y a Miguel y a Don Señor y a todos nuestros invitados que eh, estuvieron amablemente eh, a estar aquí con nosotros. Pudo ser, este, Vamos a como dicen a pasar los micrófonos. Este, si quieren comenzamos ya que ya que te tengo aquí muy cerca, este, pues algún mensaje navideño que quieras darle a la familia, este, pues adelante, ¿no? Tienes el espacio para hacerlo. Antes que nada saludos a mi mamá. Ah, no, no se crean. Lo de siempre. No, pues este, pues yo invito a la gente que se vengan a dar una vuelta a Macorina. Es un ambiente muy cálido. Gracias por la invitación, de la entrevista a Macorina que nos dio el espacio. Y pues también por las chelas. <risa> y pues invitarlos que se acerquen un poco, como decía hace rato Lazo, está este fin de mercadito, hay muchos grupos que actualmente igual se juntan y pues que adquieran un pedazo igual y no es una obra carísima, pero se están llevando una parte de un artista que le dedicó un momento, le dedicó un tiempo y pensando en la gente también, ¿no? Y tal vez no, pero que se acerquen un poco, que se... Y pues cualquier cosa me pueden encontrar eh, como Facebook, como Iván Contreras Jiménez, en mi correo, Iván 1008. Y Pues saludos a todos. Mis... <risa> Algo que quieran comentar aquí a la bandita ya como a modo de despedida. Eh, pues agradecer ¿no? también a, al espacio, ¿no? a Macorina, a, a, al programa ¿no? y bueno eh, decirle también a los artistas ¿no? que se pueden poner también en contacto con nosotros, ¿no? Eh, pues puede ser a través también del, del Facebook, ¿no? De, de, de Macorina. O ¿no? también de Manuel Cruz, Artista Plástico. También ahí pueden, pueden contactarnos. Y bueno, este, pues me quedé todavía con la idea de lo. Para ya cerrar, ¿no? La idea del mercado, ¿no? Que decíamos del arte. Eh, creo que sí, o sea, se, se está empezando, ¿no? A, digamos, a, a generar. Pero no quiere decir que ya esté dado, ¿no? O sea, tenemos que seguirlo, ¿no? Y bueno, este, este, este, es, una, este es un ejemplo, ¿no? Que estamos todavía. Pues tratando, ¿no? De que se genere este mercado. Pero bueno, invitar, ¿no? A la gente, ¿no? A que, a que todos nos sumemos y apoyemos a Jalapa para que sí sea realmente esta Atenas, ¿no? Veracruzana, ¿no? Y muchas ah, gracias a todos. Tocas un buen punto porque <risas> eso de Atenas Veracruzana quedó en el pasado. Sí, bueno, y también, no sé, sí pensar en el mercado y también pensar en el contenido, ¿no? El arte te ayuda a reflexionar tu contexto o tu entorno. Y bueno, si quieren buscar más obra de un servidor, pueden encontrar igual en Facebook como Lazo o, ah, también hay que aclarar porque es Lazo con S y eh, en la web como Lazo, igual con S, Lazo Arte contemporáneo .com, o Lazo Arte Contemporáneo. .tumblr .com. Este es, eh, no se nos olvidaba, es, creo que tú no comentaste nada al respecto, ¿vale? No? Vínculos no dijiste. Avínate, los dos no te podemos sí, encontrar. Manda el artista, sí. pues. Oh, pues es contacto arroba emanuelcruz.com, emanuel con doble m, eh, o también tengo una página web que es www.emanuelcruz.com, doble m también. Ahí te encontramos. Entonces pues, nos despedimos nada más con nuestro gerente estrella de hoy, que es Mitchell, gerente de Macorina. Pues igual nuevamente agradecerles el espacio que le brindaron aquí a Macorina. Este estamos gustosos de recibirlos. Espero que se gusten dar eh, una segunda una segunda vuelta, ya no quizá por una entrevista pero pues sí, ya ahora como comensales o que pueden probar en un momento pues vamos sí, a dar por ahí unos, unos, unos este, mezcales unos mezcales exactamente, claro. y a la gente pues que se animen a, al fin y al cabo es una opción más, una opción diferente dentro de la ciudad y que no nada más va dedicado a cierto grupo o público en especial, no va abarcado desde chavos, este mujeres hombres, señores, señoras pues que no nada más tienes que ser amante del arte para poder deleitarte viendo estas obras, no o sea, no se necesita Necesita ser un experto en, en arte para poder darte cuenta de las clases de, claro. de, de, de, de, de murales que tenemos y de, pues ahora con lo de la galería, pues de arte, ¿no? Que se van exando Vale a decir como un plus extra que no hemos escuchado absolutamente ruidos de la calle, no hay camiones, no hay no, sirenas. Muy tranquilo. No hay desmadres de manifestaciones, entonces este, de verdad les invitamos a que vengan, se la van a pasar en una cuestión tranquilísima, van a estar toda madre aquí y este pues adelante, ¿no? Los, los, los, esperamos aquí, yo seguramente estaré por aquí varias, varias veces. Ojalá <risa> como es mi sana costumbre. Y este, y pues aquí, aquí este, gracias, gracias a, a, a ti Michel, por este, por la oportunidad de hacer el programa aquí de la mosca orillit. Y pues aquí los esperamos, este, y pues no sabemos qué, qué, qué sábado más este nos vamos a ver. Creo que tenemos agendado ya. Algunas otras entrevistas y eso, nada más que somos uh, medio huevas y luego no queremos ya... Pero este pero bueno, este gracias a todos por escucharnos, este te cedo los micrófonos para que te despides. Ya, bueno, yo ya me había despedido, pero como exactamente nos dice por ahí el, el, el jefe de jefes que tenemos que eh, acabar el blog, porque ya ves que si no los patrocinadores se ponen muy cabrón. No, no es cierto, pues sí, este... Vengan aquí, la verdad, siempre cuando vamos a un lugar y nos mate mucho, le hacemos mucha promoción y aquí se está súper a gusto, ¿no? Yo me imaginé, dije, no, hasta cerca del hospital y hacer un pinche de sirenas y me voy a paniquear bien cabrón. y se, se, que te lleva, Sí, ¿eh? sí, dije, ya me dio, ya me dio, pero no, no, o sea, está súper relax, súper tranquilo y el lugar la verdad está muy chido, así es que pueden comer, beber. Sobre todo beber. Y, y, <risa> y además eh, deleitar el alma, ¿no? Con las obras de arte. Así es que bueno pues ya vámonos no este nos vemos en algún momento de la vida si la crisis nos los permite y bueno gracias a todos hasta gracias luego. A Miguel, ¿todos estuvo